El día de hoy eh, haremos un video completo, más detallado, de este modelo de bolsa. Vamos a ver la forma como la, como la hacemos, cómo la presentamos hasta su acabado final, más detallado. ¿Sí? Existen... Este, este en otras aplicaciones la aplicación es el, el cambio que se le da diferente al material por ejemplo este es material eh, Prada con la aplicación en cuadril. la diferencia de este es otro, otra aplicación si ¿sí en el acabador okay. sería un Ahora les voy a mostrar otro. Bien. Bien. Les muestro otro. Otra aplicación. disculpen que es un poquito malo de la garganta, pero bueno, aquí trabajando. Sí otra aplicación todas las notas al revés en esta ocasión es puro negro puro material negro con, con otra aplicación con la aplicación que le hacemos acá. bueno pasemos al al pespunte Aquí ya pasamos a, a hacer un un recuento de las piezas, así se, está toda la bolsa de inicio, estos son los portacierres aquí está lo que es la vista del frente de la bolsa y su parte de atrás del de antifaz, así se le llama. Eh, esta es la otra parte que va aquí obviamente la van a ir ahorita viendo en el, en el proceso este es el frente de la bolsa esta es la espalda de la bolsa así se le llama la espalda estos dos son los copetes de forro ya les mostraré cómo cuáles son este es el porta celular estas son las dos asas de mano hay asas de mano y hay asas de cargo pero en este caso la bolsa no lleva asa de cargo Esas puras asas de mano Donde obviamente pues, pasa la mano la mujer A este se le llama el tope de, del cierre Ya lo, ya lo checaremos Esta es la base de la bolsa Donde sienta la bolsa Y estos son los costados de la bolsa Estos obviamente pues, son sus forros Sus forros Y un forro de la parte de la bolsita de atrás Bueno entonces aquí ya pasemos a lo que es el, el, el procedimiento de la bolsa. Ya aquí nuestro colaborador Sergio eh, va a empezar él a agarrar un orden de acuerdo al proceso que él para él es más favorable por empezando por algún una parte de la bolsa. Espera Sergio, un saludo. Y ya acá por acá de este lado está también nuestro buen amigo Gerardo. Genaro, un saludo, oh, ahora anda muy ahora anda muy callado, bueno, aquí pasamos, pasa él, ya tú acomoda tu, todas tus piezas, sale, bueno, ya pasa él a organizar ahí todas su, sus piezas, a, esa, a, a, a limpiar el área de trabajo, para que pues, esté despejado, ¿por qué vas a empezar Sergio? para el forro bueno él va a hacer el procedimiento del forro va a instalar el cierre de la bolsa trasera A instalar lo que es el cierre, él ya efectuó lo que es el interior de la bolsa y uh. ya tiene el interior. ¿Vale? Bueno, pasemos sí, ya está. ahora. Pasa él a hacer lo que es el, el cierre de la bolsa, ya interna de la, de la parte grande ahorita se los muestro en la... ahí le corta a cierta distancia el cierre tampoco ni muy largo ni muy corto porque si no luego la bolsa no abre lo suficiente para meter eh, o no abre para que no, tenga, no, tenga, no tiene una buena abertura en la bolsa ahí tiene que cuidar el que que queden parejos los porta cierres pone su corredera este viene siendo el portacierre este de aquí adentro y este forro viene siendo lo que viene siendo esta bolsita de la parte trasera de la bolsa ahí pone lo que es el tope nosotros le llamamos el tope pues para que ya no tenga salida lo que es la corredera unos buenos remates para que no, ahí saca centro para que la bolsa quede asimétrica y no quede torcida la bolsa ahí lo que está haciendo son cerrando estos, estos, estas aberturas para que tenga un efecto a, hacia adentro la, los costados y le corta el exceso, no muy pegado a la costura, porque si uno hace los cortes pegados a la costura, pues tiende a tronarse la, el material o deshacerse el material. Que viene siendo esta parte, aquí está siendo la bolsa interior, le está pasando una costura de vista, y pues obviamente la etiqueta de la caja ¿no? no ahí, los lados, ¿no? ¿En este? Sí. sí, nomás que para armarlo, para no equivocarme en el okay. Bueno, ahí normalmente algunos utilizan rayador para, para hacer este, en la instalación de ese, de ese antifaz, pero bueno, aquí la, la experiencia ya también este, eh, ya la tienen y ellos ya también este, la medida la tienen muy, muy controlada, muy muy practicada se instala el antifaz de cierre ahí se le hace una perforación para hacerle la abertura con mucho cuidado de no llevarse la costura se hace un un resaque para después instalar lo que es ya la bolsa con forro que previamente ya la hizo aquí, este es de aquí. cómo queda. Aquí para que se vea, se acabe a apreciar. Ok, va a pasar a instalar la bolsa. Se entra el cierre para que el cierre agarre de los dos costados. Ya está muy adentro. No, ¿verdad? No. La está muy rígida. La antifaz de los cuadris y porque hay tantos, no que no había, no que no había aplicaciones. Si? ¿Sí? Okay. Bueno, ahí quedó ya la bolsa, miren, vamos a abrirla, ya quedó aquí la bolsita, bueno, eso este por este lado. Ahora va a pasar a armar lo que es el frente miren. No tienes otra que no tenga estrella, por favor. Ya ves si se lo pueden quitar, por favor, porque ya acá está trayendo contrariedades. Ahí está, mira. Bueno, lo que hicimos fue cambiar eh, esa pieza porque la parte de abajo tenía un poco de cemento y se, ato, se pega en, el, en la base de la máquina y pues sí, le batalla uno bastante. Ahí está haciendo la unión de las dos piezas. También ahí solo se utilizan rayadores, pero bueno, lo que dice aquí de, de nuestro compañero ya es amplia y, y la hace al, al, al tanteo. Ahí va a pegar lo que es la base de la bolsa con la espalda de la bolsa. ¿Viste? Normalmente los, los ensambles es a un centímetro. Los empalmes de una pieza a otra es de un centímetro. Tanto como este y la otra. Ahí ya pasa a armar lo que es el frente, la base y la espalda de la bolsa a un centímetro okay, mira. la bolsa va, va agarrando forma rápidamente ¿Eh? ok Hacemos es esto por acá. Ahorita esa, esa bolsa tiene helado. Estaba poniendo, los va a instalar los tapetes de, de los copetes de forro. Con el portacierre se hace un como tipo sándwich y ahí es donde también saca centros para que la bolsa quede asimétrica eh, empezando de la, de, del punto medio de todos los cortes Así. ahí ahí lo que está haciendo es mitad con mitad a un Quedó ahí los otros, los piquetes que hizo va a instalar lo que es el porta celular En, eh, va a pasar a, a hacer la unión de la otra parte del portacierre con el copete de forro eh, igual también tiene que coincidir los piquetes que los dio para que para que los centros queden eh, en, en la bolsa y quede asimétrica la, la alineación de la bolsa Ahí ya está fijando ahí los, los centros. Checa de todos que el material no se recorra. Ahí hay que cuidar que también el forro no se arrugue, porque normalmente a veces se arruga y ya queda corto el forro. Bueno, ahí ya, ahí ya pasó a hacer el forro. Mire, vamos a hacerle una, una leve. Ajá una abertura el forro queda obviamente pues está suelto ahorita lo que va a hacer ya va a ser lo va a cerrar el forro a un centímetro Sergio si sí. un centímetro normalmente es a un centímetro Ahí quedó una abertura ahí y ahí está por cerrar el forro de la parte de la base de un extremo y de otro extremo tengan cuidado al, al separar para no darle un yeguis al forro ahí ya quedó ahí está el forro ya está armado bueno ten, te lo dejo por ahí ahorita lo que va a hacer va a ser eh, las dos asas de mano que vienen siendo pues estas, ¿no? este lado, estas aquí nosotros le metemos lo que es un relleno bueno viene siendo se le llama normalmente una cuenda primero va a ser hacer, coserle estas aplicaciones ya verán ahorita el funcionamiento de estas dos cuadritas de sintética aquí de la parte de aquí atrás se le dejó hueco. tiene una, una función, él le corta el exceso de de sintético a los cuatro lados de la asa, obviamente sin llevarse lo que es la parte del doblillado con cuidado y así si queda En este momento va a instalar lo que es la cuenda, un relleno, no sé en su región cómo se le llame. Aquí se le llama cuenda y tiene un grosor, hay más grosores más con un diámetro más, más, más grueso. Ahí normalmente le, esto es para cubrir lo que es la cuenda, porque hay muchos que la meten, la doblan así sin meterlo aquí en el interior y a la hora de, de hacer nuestra, nuestra asa que así se, se ve, se asoma por aquí este material, entonces está mal, por eso por eso nosotros hacemos este tipo de como de parche pues para que a la hora de, de, de que ahorita van a ver quede cubierta la cuenta y no se vea ¿Vale? entonces le mete aproximadamente como cuánto un centímetro o más un centímetro un centímetro le mete se la instala primero de un lado dobla el material y va a hacer un pequeño respunte pues, de inicio va a ir colocando la cuerda a, a la mera orilla de, de la asa corta al a la medida donde va a, a, a volver a meter la cuenda que es, viene siendo como un centímetro la corta la instala la mete y fíjense aquí va a ser la costura de retorno ahí hace esa y ahí va de regreso la costura tiene que ser pegadita a la cuenta termina el remate y la, la asa ya está lista sí. ya está formada la una de las dos asas No eh? tenía ¿Eh? que Ya, están haciendo las motas sí, Ya. Las motitas de la ¿no? Hazme, hazme, nada más la de esa. ¿no? De brillos. Aquí la traía, ¿no, chico? Ah, no, ha de estar allá, verdad. Bueno, ahí pasamos. ¿Qué vamos a hacer ahí, Sergio? Bueno, ahí ya pasamos el proceso de lo que es en la, en la máquina plana y nos vamos a ir a la de poste a seguir el proceso. Ah, okay. Ya está, ya se pone. No, Los voy a grabar así. Bueno, aquí este ya está instalando lo que es el, el, el hilo. El hilo, el, la luz, ¿qué? ¿No, mi Sergio? ¿Así con esa o qué? No, lo voy a prender. No, pues prendela no para que se vea bien el, el video. No te le digas. No, ya. Ah, sí qué? Bueno, este es un video en vivo y pues vamos a estar aquí con todo lo que acontezca eh, aquí en, en el taller por eso está está en el entra a mi taller si ¿Sí no Sergio sí. lo que lo que pasa en el taller se queda aquí en donde en youtube en youtube <ríe> sabes Sergio Mismo, ¿cómo está? ¿Sí? Aquí lo que está haciendo es está rayando la, la medida para instalar lo que son las asas de mano tanto de, de, la, de la parte de enfrente y la parte eh, de la parte de atrás. Sí, para que queden asimétricas viene siendo lo que es esta la medida de esta de esta asa Entonces, al, al tener una medida te quedan asimétricas las dos la de atrás y la de adelante así como ven ahorita ¿Vale? ok pasemos a Ahí lo que está haciendo que es cortando que a ver qué hiciste el, el exceso nada más. ¿De cuál? De los picos que le dejan aquí a veces los, ah, de los picos. Bueno, ese es uno. Un, no. Y ahorita también hiciste unos cortes allá abajo, ¿no? Para. El, ah miren, el aquí donde se de, donde se juntan la, los, los grosores del frente, del, de la parte de atrás y la base, aquí en esta parte, él le hizo unos resaques. Para qué? Para que los volúmenes de material no, no queden muy, muy anchos y quede un buen trabajo, entonces va a empezar él ya a instalar lo que es los costados, que ya previamente ya los vieron. Como él está instalando ahí, él tiene lo que es aquí una guía, una guía de poste. Y estamos aún así, estás cuidando qué, Sergio? que, que no, se, no se me recuerdan los materiales no se recuerdan los materiales y que queden a la medida que pico con bien. pico bueno no hay que desconcentrarlo ahorita para que todo quede bien me dio el material si les tira o la roja un poco el material él tiene que ser muy diestro para, para hacer eso ahí ya queda instalado el primer costado a ver así queda ahí está ok ese es un, un lado vamos por el segundo en pareja de la parte de arriba y de su lateral Su material poco a poco Para que quede asimétrico Todo Ahí ya checo su distancia quedó ya la armado el cuerpo con los costados la base y su parte de atrás va a encuartar se le llama así a a la parte de poner e instalar el forro ya en la en la boca hace su saca centros en los costados porque en los costados porque ahí es donde donde se centra la parte del forro como tiene forro centro, ¿cuál viene siendo el centro del forro, Sergio? La mitad. La mitad, de la unión, la salida. Entonces, él previamente aquí también ya cortó, vas a cortar aquí el exceso. Miren, aquí se unió a un centímetro y vas a cortar. Ah, hoy he hecho un poco un, un rematillo porque ya se estaba deshaciendo la costura. Pues ahí vas a cortar un poquito el exceso no tan pegado a la costura para que no se deshaga entonces ya él va a pasar lo que es a instalar el forro con las asas lo centra al centro que sacó y de ahí empieza el el, el encuarte de la bolsa ahorita me perforas esa nolea la acabas por fa. con cuidado, sin estirar el material él ya tiene experiencia en eso y lo hace con cuidado ahí va a hacer lo que es la instalación Recuerdan que hizo una seña ahí mira, ahí tú ya estás midiendo acá que te vaya dando este vaya material, ¿verdad? bien, ok ahí hizo una seña con el rayador y ahí es donde va a instalar la, la parte de la, la asa la asa de mano Vieron cómo bajó la guía, él se apoya también con la guía. Ahí la levanta porque ya ahí ya no entra la guía. Esta bolsa tiene algo distintivo que tiene esa, esa, esa.. esa cunita, esa curvita que están ahorita haciendo. Entonces eso es este un atractivo visual y de forma que le gusta pues, a, la, a la gente ahí ya está instalando lo que es la otra eh, no está chueca la, la esta no. bueno ahí hay que cuidar que también no se instale chueca la, la, la, la asa de mano si no se fija uno de o se ha pasado que las instalan chuecas las asas él ya va cuidando ahí su mitad, como ven que quede asimétrica la mitad con la mitad del forro Ya él prácticamente hizo la parte de enfrente ya va por la parte de atrás del cierre, ya del cierre de la bolsa pues ahí está checando que también sus cunitas de aquí le, le cuadren ahí le metes cuánto aproximadamente las a un centímetro un o más? Centímetro, un centímetro para que tenga un buen agarre obviamente empalma bien las dos partes para que no queden una fuera que la otra lo más lo más este asimétrico posible eh, es sintético y el sintético, pues eh, se extiende, se expande, y, y hay que tener también la habilidad para trabajar con él para que no queden guangas las bolsas y queden este engarruñadas, por así decirlo, una mala costura. Entonces, esa es la habilidad que tiene el pespuntador para poder hacer ese trabajo. Miren, ahí ya va por el cierre de la, de la bolsa y ahí estamos viendo la culminación de la bolsa ahí ya está vamos a hacer recorrer un poquito para atrás ahí ya está la bolsa dale la vuelta sergio ándale ya veo ok entonces muchas gracias sergio muchas gracias este pasemos al, al área de acabado acá por este lado nos están esperando para para seguir con los procesos ahorita lo que van a pasar es al área, al área de de deshebrado, de cortar todo lo que es la, los hilos que se dejan, porque si pues sí se dejan si sí se dejan hilos hay unas máquinas que son ya más este pues con más tecnología que ya son corta hilo ya prácticamente la, la prenda o el producto sale ya con el con el hilo ya recortado entonces pues de alguna manera si sí, si sí convienen obviamente pues cuestan su, su capital esas máquinas de momento nosotros contamos nada más con las máquinas eh, pues se puede decir antiguas pues entonces aquí es donde donde entra también el que con esos tipo de máquinas se puede ahorrar uno un, un, un salario de una persona que, que esté dedicada a deshebrar porque aparte pues es trabajo, estar, ahí lo que está haciendo ella es con cuidado eh, quemar la, el hilo sin quemar el, el, el material pasa el, la flama rápido para que no se queme el, el material que es obviamente pues sintético, ya lo, ya lo comentamos hace rato no, mañana se tengo cuatro, ya mis tomas, tira. La... Bueno, ya mañana sigue bien. Es que bajo youtuberos me pongo nervioso, pero mañana ni <risa> el polvo me van a ver. <risa> ¿Ya se la senten se sentenciaste a... a Genaro o qué? Sí. Es una sí, sí, ya salí de la... adentro en la, en, la, en la parte de adentro hay que tener este cuidado por si utilizan encendedor para no quemar lo que es la parte del forro porque eh, no es un no te me hubiera dicho para tacos les comentaba que para que no no se queme lo que es la parte del forro hay que hacerle con mucho cuidado a quien esté en este tipo de área eh, aquí nosotros eh, Hacemos un proceso porque ya nos ha pasado, y ustedes que tengan eh, también ese tipo de, de, utilicen ese tipo de solventes, nos ha pasado que se han, han prendido algunas prendas porque como ahorita están utilizando ese líquido blanco que viene siendo solventes, es un líquido que le decimos aquí lavador para quitarle todo el tipo de, de cemento que tenga, algún tipo de mancha en el proceso. Entonces me quedé en que, que... Ah, sí. Eh, disculpen que se, se me acabó la memoria entonces ya tuve que hacer un segundo video eh, si sí, tienen que alejar para que tengan cuidado ese es un tip que les damos que alejen lo que son los solventes o el proceso de eh, encendedor con el producto del solvente porque tiene vapores y la flama alcanza a los vapores y se ha pasado que, es, que se prendan ahí va a pasar ella lo que es en la perforación de ahorita les muestro. Pone su pasta con cuidado. Ella ya sabe la medida, obviamente también de y la distancia de, de la perforación. Por eso es que lo hace así muy. muy muy sencillo y muy efectivo porque ya ya, ya la tiene dominado eh, ella es lo que está haciendo para instalar este tipo de, de remaches eh. ya va a pasar a instalarlos el remache que utilizamos nosotros es del número 34 normalmente es el indicado para la bolsa pero ustedes pueden elegir el, el remache de la medida que ustedes quieren, de acuerdo al, al tipo de producto que ustedes manufacturen o, o también este, si le quieren dar un tipo de vista, pueden manejar otro tipo de, de remache de otro de otro número, igual como la cuenda que les dije, hay una cuenda más, más gruesa donde puede ser más vistoso, en este momento va a ir allá ella a remachar este remachador es muy práctica porque pues tiene su su pedal aquí así aquí abajo y con ese se instala se remacha muy muy fácil y obviamente nada más hay que ejecutar un poquito más de fuerza en el pie pero es más fácil se lo recomiendo también aquí ya este ya lo remachó previamente ya tenía, ya tenía este, armada lo que es la mota o la borla muchos la conocen por borla, o nosotros la conocemos por mota, motita mota de la otra no, eh, no voy a pensar mal eh, bueno, ya abre la, esa mota va del otro lado porque como va en contra del color Ok, bueno miren, ah, aquí está ya la, la bolsa ya terminada totalmente Aquí está ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo te va? Bien ¿Porque la hiciste tú o qué? No, porque la hicimos todos Exacto, muy buena Muy bueno, muy buena Eso este. es como lo dijo aquí mi compañero es un esfuerzo de todos De todos, este, cortadores, doblilladores despuntadores y pues ahí está el, el producto ya terminado vamos a abrirlo aquí está a ver lía puedes modelarla un poquito no te chivi, esta va a ser famosa en en youtube en youtube tanto que vamos a despertar ahí tu cuando ella es mi hija por eh. la chicas de youtube Bien, qué bonita la prenda a ver modelala como si estuvieras así ¿Sí, sí. bueno este amigos espero les haya gustado cualquier este duda que tengan exprésenmelo eh, exprésenlo no no tengan pena dejen sus comentarios porque solamente así sabremos qué es lo que les interesa qué es lo que les, les quisieran saber y nos dedicamos a sacar ese video, nos dedicamos a sacar ese video, este, los comentarios que me dejen, suscríbanse, no olviden, compartan también y déjenme un like, que es muy importante para mí para seguir eh, compartiendo todo el conocimiento que tenemos, ¿vale? Pues hasta el próximo video que estén muy bien, saludos.